Vamos ahora a mejorar un poco la calidad del montaje que hicimos. Para eso voy a hacer un zoom sobre esto que pegamos y vemos que los bordes se notan bastante eh, eh, o han conservado algo del fondo que tenían. Entonces esto le da irrealidad al montaje. Entonces vamos a ir haciendo un zoom. Y vamos a buscar la herramienta que se llama Emborronado. Que es esta que está aquí. A esta herramienta yo puedo definirle el diámetro y también puedo definirle el tipo de pincel que voy a usar. ¿sí? Voy a usar un pincel difuso y yo podría eh, reducir el tamaño y ver qué efecto tengo, fíjense que con esta herramienta yo puedo ir haciendo que los bordes se difuminen voy a ponerla más pequeña todavía. y entonces desaparece este efecto de blanco por ejemplo en el pelo si yo lo reduzco aún más puedo venir y hacer el mismo trabajito en los bordes con mucha paciencia y prolijidad podemos ir mejorando el aspecto y darle mayor nitidez o mayor realidad al montaje y así deberíamos seguir con todos los bordes de la imagen